Muchas gracias por estar hoy aquí. Uh, ¿Pero a quién se le ha ocurrido esto de la corbata? ¿Vosotros habéis visto el auditorio? ¡Pero si son todo frikis! Uh, perdón, perdón. <coughs> ya sé lo que estáis pensando. Aquí llegan estos de los seguros a meternos un rollo de charla que lo vamos a flipar. Pues no. En primer lugar, fuera corbata. Que con esto no hay quien respire dentro de una página web. No veáis el calor que da todo ese código. Uh, yo... me llamo Juan y soy un segurnauta. Uh, sí, la verdad que ha sonado como si esto fuera una reunión de tuiteros anónimos. Tampoco me he escapado de ninguna película de marcianos. Yo soy el encargado de guiar a los usuarios y usuarias a través del portal segurauto.com para que encuentren los seguros de coche que más molan. Y para conocer más sobre nuestra aventura, aquí os dejo con Higinio Iglesias, nuestro CEO, que es el que sabe. ¡Un fuerte aplauso! Que se oiga en Twitter. Buenos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en principio, deciros que estamos muy contentos de, de estar hoy aquí en Málaga. Realmente dentro del concurso hubiéramos ganado de quien viene de más lejos porque nosotros venimos del Cantábrico, venimos de Asturias. Somos una empresa de comercio electrónico eh, que estamos radicados en, en Asturias y bueno, hoy estamos muy contentos y muy ilusionados de estar aquí en Málaga colaborando y patrocinando con este importante evento de los entorn del entorno de las redes sociales y de Internet. En principio estaba usando este pero no sé si... no sé si bueno. Se me voy. Como bien decía Juan, nuestro segurnauta, eh, los de los seguros no siempre somos un peñazo, no siempre somos, perdón de la expresión, un coñazo. Eh, vamos a intentar hoy pues, eh, demostraros lo contrario y bueno, en fin, vamos, vamos a intentarlo. el teléfono ha muerto este es el título que en principio pues y en final hemos decidido darle a esta intervención que yo no la elevaría no a categoría de ponencia sencillamente un atrevimiento de dirigirnos a todos vosotros hoy aquí eh, realmente nosotros no venimos hoy aquí a enseñaros nada, venimos a aprender la mayoría de vosotros sois expertos, sois conocedores del mundo de las redes sociales y del mundo del comercio electrónico, del marketing online y realmente nosotros no somos más que, que una empresa joven eh, con inquietudes y con inquietudes de entender, de entender al consumidor y de movernos en este nuevo entorno que será determinante para el desarrollo de la economía y de los negocios dicen que si tu empresa cambia tú has necesariamente, has necesariamente de cambiar esto que ahora llaman reinventarse. Nosotros, afortunadamente, o desgraciadamente, no lo sé, no tenemos esa necesidad de reinventarnos, porque realmente lo que estamos haciendo es inventarnos. Entonces necesitamos entender muchas cosas y necesitamos aprender muchas cosas de este entorno nuevo que, como antes decía, en el se desarrollaron los nuevos negocios. En toda esta necesidad e intención de aprender pues tengo que decir que tengo una hija de 16 años, eso que es, ha venido a llamarse la generación Z, los nativos digitales, que me está ayudando bastante pues, a entender algunas cosas que pasan en este, en este nuevo mundo eh, para los que ya tenemos algunos años. ¿no? Ah, lo cuento como anécdota. Últimamente, este año para Reyes me pidió un dispositivo, me pidió un teléfono móvil, un iPhone. Y bueno, evidentemente, como no podía ser de otra manera, pues se lo, se, lo, se lo regalé. Y hace unos días le preguntaba... Le, le decía, tenía que llamar a una amiga para quedar con ella para unos trabajos del instituto y le decía, Elena, se llama Elena, eh, no llamas a tu amiga Sofía para... yo esperaba que, que la llamara por teléfono y ella me dijo, papá, papá, es que eso se habla por WhatsApp. Y yo quedé pensando, coño, se habla por WhatsApp, yo pensé que en WhatsApp que se escribía, yo soy usuario de WhatsApp pero el concepto de se habla por WhatsApp nunca lo había, nunca lo había manejado. En ese momento me vino a la cabeza algunas cosas que contamos en el mundo de los negocios cuando nos queremos referir al entorno de Internet. Y hablamos pues, a veces de aquello que por el año 1999 pasó con el manifiesto de clube Train y donde, pues, como muchos de vosotros sabréis, pues, se habla de que, o se hablaba, de que los mercados son conversaciones, de que la voz humana es abierta, natural, sincera, de que la gente se conoce por el sonido de su voz. Todo eso entró en, una cierta, en un cierto conflicto de, de forma de entenderlo, ¿no? Y yo en ese momento pues dije, bueno, pues yo no sé qué, no sé qué opinará mi hija de esto, pero yo no estoy, no estoy por la labor de, de preguntárselo por temor a lo que me diga. No sé lo que opinaría mi hija de eso, pero sé lo que opina una empresa como IBM de la actividad que tiene que ver con nuestro sector con el sector en el que actuamos, en el sector asegurador. En El año, pas el año pasado, en el 2012, eh, IBM me publicó un informe para el sector asegurador en el contexto mundial, que también hace una referencia a España, y venía a decir que venimos de un mercado dominado por el vendedor y que estamos en un mercado dominado por el consumidor. Eso, para nosotros, ha sido una, uno de los puntos eh, de reflexión más importantes a la hora de montar y entender lo que realmente queremos hacer. Y esto es importante. No manda, no manda ya el, el vendedor, manda el consumidor. Y esto debe de ser, de alguna manera, la base de cimentación de cualquier proyecto de negocio que quiera abrirse camino en el mundo del comercio electrónico. Partiendo de esta, de esta afirmación, que entendemos que es irrefutable, pues hemos entrado en un proceso de reflexión sobre algunos conceptos interesantes. No, no, los vamos, no, no es una cuestión de formulación de conceptos, puesto que están formulados, sino reflexionar sobre ellos para intentar llegar, llegar a, algún, a algún sitio como, como modelo de empresa nueva, emergente. Y en esa reflexión, pues hemos empezado por, por, por aceptar de que el consumidor tiene el mando del mercado, de que el consumidor quiera interactuar con los proveedores, quiere elegir el modo de interacción y que ya no todo es cuestión de precio, aunque sí es importante. También nos encontramos ante un consumidor muy bien informado que tiene todo el control del proceso de compra, que analiza, consulta, opina y comparte. Hemos de esforzarnos en entender lo que quieren los clientes, hemos de intentar meternos en, en sus zapatos. Eh, pero hemos de intentar hacerlo desde, desde el punto de vista de interpretar lo que quieren eh, pero también tener un punto de vista sobre lo que, lo que nosotros podemos aportar a esas, a, esas, a esas apetencias o a esos puntos de vista también del consumidor. A mí a veces me gusta citar una, una frase de este hombre de Henry Ford que decía que si hubiera preguntado a mis clientes qué necesitaban hubieran dicho con toda seguridad que un caballo mejor. Hemos de pensar que realmente hay, hay, que interpretar, hay que interpretar, hay que adaptarse a este nuevo modelo de consumidor y es preciso evolucionar y diseñar nuevas estrategias de relación con los clientes. Evidentemente, el cliente ya no va al mercado. El mercado debe estar disponible para el cliente. Debe estar disponible porque, además, la calidad de la experiencia de los consumidores con el modelo de interacción que se les proponga Influye de una manera determinante en su satisfacción. Y en última instancia, esto influye en su comportamiento, que es lo más importante de cara a nuestros intereses como empresa. En base a todas estas reflexiones, ¿a qué hemos llegado como conclusión en nuestra empresa? Repito, en una empresa de comercio electrónico joven, ¿eh? en un entorno difícil, como es el entorno del sector asegurador. Hemos llegado pues, a la conclusión de que es muy necesario, eh, de alguna manera, prestar mucha atención a cómo las personas, clientes en el fondo, pues han tenido o han prestado mmm, o, o hemos visualizado las formas en las que se han relacionado. ¿vale? Y, evidentemente, pues a lo largo de, de, de, de la historia pues ha habido distintos canales a través de los cuales las personas han re, se han relacionado con otras personas y con los entornos de negocio que compartían. Pues de la relación personal, en la antigüedad, la tienda, la carta, el teléfono, en un segmento temporal muy amplio. Y, evidentemente, ya en el umbral, superado el, el año 1995, pues empieza una cascada importante de nuevos modos de interacción que, evidentemente, tienen que ver con el desarrollo de Internet en un primer momento y en un segundo momento de todo el, de todo el fenómeno social de la social media. A partir de esta, de esta interpretación, pues hemos pensado que, evidentemente, que un cliente pueda hablar cuando quiera con su proveedor es el factor número uno en la creación de una experiencia positiva. Y, evidentemente, si, en, si existe una experiencia positiva, pues podrán haber otras expectativas relacionadas con los intereses de negocio y de, y de consumo. Creemos que la clave es la gestión de la interacción con el cliente, donde, evidentemente, el cliente satisfecho lo está, en gran medida, por la libertad que tiene de relacionarse con su entorno personal y su entorno de intereses de negocio a través de distintos canales de interacción. Por eso, de alguna manera, hemos llegado a la conclusión de que en este entorno que proponemos de relación multinivel, el cliente es, es el jefe, lo hemos llamado así, el cliente es el jefe, el cliente como consumidor está ahí, debe de ser de alguna manera el foco, el eje de, el eje de nuestra atención. A un lado tendremos nuestra marca, nuestra empresa, el entorno en el que quiere desarrollar su actividad, en nuestro caso el entorno de internet, bien a través pues, de, de, de aplicaciones de escritorio, bien a través de dispositivos móviles, y al otro lado estarán los procesos de interacción entre las empresas y los consumidores, bien sean procesos de preventa, venta, posventa, y enlazando, evidentemente, todas las opciones con las que realmente un consumidor pues, quiere relacionarse. Si en mis preferencias de relación personal con mis círculos de amistad íntimos o mis relaciones personales puedo utilizar todos estos componentes, ¿por qué, no lo, ¿por qué no puedo acceder a este mismo nivel de interacción con mis proveedores de servicios profesionales? Posiblemente esto dicho en un foro como este pueda resultar eh, eh, de alguna manera más cercano, porque todos vosotros sois personas muy relacionadas con este mundo, pero fuera, donde están las empresas que hoy por hoy tienen que adaptarse a este tipo de conducta y comportamiento, esto aún resulta lejano. Y es una es una lucha y una pelea importante por ganar, de alguna manera, la confianza de este tipo, de este, en este tipo de relación y de, y de interacción con los clientes. Por eso para nosotros, en particular para mí, eh, esta ponencia eh, realmente tomó este nombre. No, no exactamente eh, como conclusiones, no, el teléfono no ha muerto, no, no, no ha muerto. Hay una canción que seguro que todos conoceréis que dice, no estaba muerto, andaba de paranda. Pues bueno, realmente el teléfono no ha muerto, eh, no ha muerto. El teléfono realmente tampoco ha resucitado, eh, más bien ha mutado conceptualmente. Ha mutado conceptualmente desde un dispositivo o un equipamiento o un chisme que nos servía para hablar a un dispositivo que nos servirá y nos dará utilidad para poder emitir y recibir desde los dos, parte, de las, desde, desde los dos eh, digamos, focos de los polos de la comunicación, las empresas y los consumidores. Yo le decía a la gente del equipo, ¿os imagináis cómo sería hoy el teléfono eh, si el nieto de Gila le diera por seguir con su con su habitual piticlin-piticlin. Bueno, pues sería distinto. Bueno, pues puede ser, puede ser evidentemente una, una, buena forma, una buena forma de, de explicarlo. Mirad, al final el cliente decide lo que quiere hacer con las cosas. Porque el cliente es el jefe. Nos hemos propuesto mmm, usos para, por ejemplo, un medio como YouTube. En principio, algo previsto en principio para visualizar vídeos. Bueno, pues la gente cree que también tiene gran utilidad para escuchar música. Y hoy uno de los usos más intensivos que se hace de esta red social es realmente pues, el escuchar música. Eh, nosotros proponemos, el mercado propone y el cliente dispone. No hay que perder esto de, no hay que perder esto de, de vista. Conclusiones. El mundo de los seguros era, era gris era gris, y ciertamente aún lo es, es un mundo al que le queda mucho que caminar, mucho que poner en valor de cara, de cara a la relación con el cliente. Eh, es cierto que gran parte de, de todos estos antecedentes en cierta medida nos los, nos los, merecemos, nos los merecemos, pero bueno, eh, llegará el momento y esperemos que llegue el momento que iniciativas pues, como la nuestra, pues de alguna manera contribuyan con carácter general a aportar una nueva visión de este sector que realmente es muy importante para, para la economía de un país. Por eso el mundo de los seguros era gris, esperemos que, que, deje, que deje de serlo y esperemos que deje de serlo en base a una formulación que, que creo que es importante como reflexión final. La relación, la comunicación, la interacción, el papel de la social media en todo, en todo esta en todo este tinglado, ¿no? Y me gusta, me gusta una frase, ¿eh? una frase de un señor, porque a fin de cuentas estamos hablando del comportamiento de, lo, de las personas, de cómo piensan, de cómo, de cómo actúan. Y hay una persona muy importante que entendía mucho del funcionamiento de, de las neuronas, del sistema neurono, de, neuronal del comportamiento humano, que decía que el hombre es un ser social cuya inteligencia necesita para excitarse el rumor de la colmena. Esto lo decía Santiago, Santiago Ramón y Cajal, y creo que, bueno, que puede ser un buen punto de reflexión para entender la importancia del rumor de la colmena y del comportamiento de las personas en sociedad en este nuevo entorno de la, de la social media. Muchas gracias. convertirte en un segurnauta? Ah, ¿que no sabes lo que significa? Te lo explico. En Seguro nuestro verdadero trabajo empieza cuando te llevas tu seguro de coche. Te acompañamos en el mundo online porque nos gusta escuchar, aprender y sobre todo compartir. Somos tus fieles seguidores. Siempre estamos a tu lado para resolver cualquier cuestión. Tú eliges cómo, cuándo y dónde quieres hablar con nosotros. ...y por supuesto, también puedes contar con nosotros... ...en el mundo real... ...siempre estamos disponibles para darte asistencia... ...para eso somos del mismo equipo... ...ah, y cuando prefieras charlar cara a cara... ...puedes visitarnos en los centros de servicio de tu ciudad... ...nuestra casa es tu casa... ...no lo olvides Paco... ...un Segurnauta nunca conducirá solo... ...Segurauto, confianza kilómetro cero. Bueno, muchas gracias Aicinio... Sí. Sí, sí. El teléfono ha muerto El teléfono es un invento del siglo XIX Es un invento del siglo XVIII, creo Y no nos terminamos a adaptar a ellos Estamos usando actualmente ese tipo de inventos de otra forma ¿Tenemos preguntas sobre el teléfono, sobre su ponencia? Por favor Vale, veo ya algunas manos levantadas Adelante con las preguntas Hola, buenas tardes. Aquí, frente, frente. <risa> <risa> bueno, eh, gracias por la ponencia. Eh, mi pregunta no va solo, no es eh, relacionada solamente con la ponencia del teléfono muerto, sino más como a la empresa que representan ¿no? Según has dicho, el cliente es el que manda y hoy por hoy el cliente es infiel por naturaleza. Entonces, me gustaría saber, vosotros sobre todo representando a a algo tan especial como el tema de los seguros, eh, donde el cliente es infiel todavía aún más. Eh, ¿con, ¿Con qué estrategia os plantáis hacia ese cliente tan infiel? Eh, ¿Habéis empezado por redes sociales o me gustaría saber cómo lo vais, lo, lo vais a plantear? Bueno, actualmente las experiencias que hay de comercialización de seguros en Internet eh, son realmente poco, pocas y de poco tiempo de recorrido y están basadas principalmente en en, en, una, en un fenómeno que se ha producido en España que viene del mercado británico que son los comparadores hasta ahora eh, realmente en internet ha habido en materia aseguradora ha habido compañías que han vendido directamente y recientemente han irrumpido unos actores eh, que se llaman comparadores que además no está clara su regulación desde el punto de vista normativo el seguro es una actividad que está regulada en españa y esas son las experiencias básicas que hay ahora mismo nuestro proyecto es un proyecto basado en, en distribución mediada ¿eh? realmente somos un broker somos una correduría de seguros entonces eh, pensamos que la relación con el cliente sobre todo en seguros donde estás comercializando un intangible eh, debe estar basada en el principio de confianza nosotros pensamos que básicamente lo que hemos de hacer es darle al consumidor la oportunidad de que elija el modo de interaccionar eh, con nosotros y evidentemente Centrar prácticamente todo nuestro esfuerzo en un servicio postventa. Evidentemente, tiene que haber un servicio venta. Hoy no vamos de alguna manera a ignorar cuál es el papel del precio en el consumo. Pero se, se puede no renunciar a un precio razonable eh, siempre aportando unos elementos de valor que de alguna manera pueden refor puedan reforzar la, la confianza del consumidor. Nuestra estrategia está básicamente, y pensamos que serán los pasos que se darán en el futuro en la comercialización de seguros de Internet, de aportar valor al consumidor. Una forma de aportar valor puede ser dándole opciones en el establecimiento de la relación con su proveedor y sobre todo estando ahí después de la venta que es ahora, mes, ahora mismo es básicamente eh, el, el hueco que queda sin cubrir en el modelo actual de distribución de seguros en Internet. Claro, siempre pensando que después de la ocurrencia de un siniestro debe de haber una prestación de servicio. Si realmente pues consumimos el seguro con la idea de que nunca nos va a pasar nada, pues entonces a lo mejor la referencia de precio es el, el único elemento de decisión. Pero pensamos que hay un perfil de consumidor que sí está interesado en tener unos servicios postventa de calidad. Vale, eh, me comentan los tuiteros que tenemos una pregunta de este Twitter. Aprovecho para deciros que las personas que están sentadas en esta mesa podéis estar pensando y qué están haciendo esta gente aquí, en penumbra. Vale, Están tuiteando con el hashtag de Actitud Social y con la cuenta de Actitud Social, sobre todo lo que pasa, están recibiendo preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, pero por el motivo que sea, prefiere hacerla online, la puede hacer escribiendo el hashtag titud social y mi pregunta es para el ponente tal, lo que sea. ¿vale? Ahora mismo, eh, Miguel Gajete e Ignacio Conejo están de tuiteros. En cada bloque va a haber dos tuiteros distintos y ahora mismo tenemos una pregunta desde Twitter que nos la van a hacer. Muchas gracias. Bueno, la pregunta es de Salvador del Barrio, que yo no sé si preguntaba al azar o... Mmm, Realmente lo que se pregunte por Twitter se va a preguntar a, se va a preguntar a, digamos a los ponentes. Eh, la cuestión, lo que él viene a preguntar es, el cliente es el jefe. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace esta empresa en concreto? ¿Qué es lo que hacéis para conseguirlo? Se ha escuchado regular, ¿no? Yo, yo, yo lo he escuchado regular. ¿Cuál? Es? ¿Tú, tú le has escuchado a la pregunta? Sí, sí, sí. sí. Me callo sí, entonces. Sí. Adelante bueno realmente nosotros eh, no hemos de hacer nada para conseguir que el cliente sea el jefe pienso hemos de reconocer ese estatus y hemos de comportarnos de una manera acorde con, con, con, esa, con esa formulación a fin de cuentas que el cliente sea el jefe es eh, escucharle con carácter particular y con carácter general entender, entender cuáles son sus necesidades y realmente comportarte profesionalmente pensando en sus intereses eh, bueno, hay modelos en la economía. en la economía Que el cliente es el jefe no es una expresión mía, es una expresión que se suele utilizar. Hay un modelo económico que ha, que ha, que ha en el sector de la alimentación en España, que ha tenido muchísimo éxito, que es la tienda, la, o sea, la cadena de alimentación. Eh, Mercadona. <risa> estaba haciendo -merca. Mercadona, que funciona con esa, con esa reflexión. Hay que pensar en el cliente. Hay que pensar en el cliente de forma individual y de forma, y de forma, y de forma colectiva. Y no se trata de hacer algo para que sea el cliente. Eh, has de comportarte de cierta manera para reconocerle que realmente que lo es. Hombre, es una forma, es una forma de, de formularlo. Y también pensar un poco en lo que antes. Eh, contaba de, de, la, de Henry Ford. ¿no? Eh, el cliente pide, pero tú también has de aportar también parte de tu, de tu visión del negocio para enriquecer la, el interés del, del cliente. O sea que yo pienso que ser jefe es reconocerle como tal y tener un, un comportamiento eh, respecto a sus intereses acorde con, con ese rol. ¿Te puedo hacer yo una pregunta? Sí, claro. La has cagado gorda en tu empresa, ahora no nos halle mucha gente. Eh, ¿Qué pasó? ¿Cómo lo solucionaste? ¿Qué aprendiste? Mira, posiblemente la, la... Sí, todos la hemos cagado alguna vez. Eso está claro. Eso es... Algunos lo reconocen, otros no. Eh, yo pienso que la, la primera actitud que debes de tener cuando la cagas es reconocerlo. ¿eh? Es reconocerlo. Y sobre todo aprender de las experiencias en las que te has equivocado. Vale. Ahora hay un anuncio en televisión, creo que es de un coche, ¿eh? que dice, he puesto esto, he fracasado. Cada vez ven, vemos menos la televisión. Sí, pero... Pero, <risas> pero de las pocas cosas que vemos hay algunas interesantes, aunque no muchas. Y esta es una buena reflexión. He puesto una tienda de esto, he fracasado, he puesto una tienda de esto, he fracasado. Ya sé, ya sé en lo que he fracasado. Voy ahora a intentar no fracasar en lo mismo. Eh, yo pienso que de cagarla lo que tienes que aprender es, para no volver a cagarla, en lo mismo, a poder ser. Vale, pero repito la pregunta, ¿en qué la has cagado tú si te acuerdas de algo? Pues mira... Significativo, que nos valga a nosotros. Sí, pues... Mójate. Eh, pues sí, pues a veces eh, principalmente la puedes cagar en que esto precisamente se te olvide. ¿eh? Se te olvide de que, de que te debes a los clientes. Y que has de buscar un equilibrio entre el interés de tu cliente como cliente y tu interés como empresa como empresa. Ahí está la clave. Y esto posiblemente es el resultado de, de, de equivocarse en algunas ocasiones. En el sector asegurador y en el mundo del seguro es fácil, hombre, pues cagar en cuestiones de detalle. Pero bueno, en un error, en la tramitación de un siniestro o de una conducta inapropiada con un cliente, pero bueno, eso, eso básicamente es irrelevante. Eh, posiblemente los grandes errores son de carácter estratégico. Olvidarte de cuál es tu posición ¿eh? en la cadena de valor con el cliente ese es el peor error que puedes cometer ¿Eh? realmente eh, un corredor de seguros un distribuidor de seguros el día que por la mañana se levante y no sea capaz de justificarse a sí mismo que entre la entidad aseguradora y su cliente él aporta un valor concreto debe de cerrar la puerta olvidarse de esto o contribuir acciones que te, hagan a, que te hagan apartarte de esto es el principal error que puedes cometer entiendo, y lo cometemos entiendo que estás haciendo autorreflexión y estás diciendo que en algún momento se te ha olvidado un poquito y estás diciéndote a ti mismo que vas a intentar no olvidar, es algo así, ¿verdad? Sí, sí. sí vale, sí. tenemos tiempo para un par de preguntas más una por allí y una por aquí pues los dos que tenéis la mano levantada Yo quería preguntar exactamente: en, en habla del servicio postventa al cliente en el mundo del seguro. Eh, ¿Algún detalle en concreto que nos pueda dar de cómo piensa, cómo utiliza las redes sociales en, en este servicio postventa? En un mundo, porque claro, la aseguradora es la que realmente suele tener la sartén por el mango en este caso. Ustedes están un poquito ahí en medio. No sé cómo, cómo lo hacen ustedes en las redes sociales en el servicio de postventa. Bueno, nosotros finalmente la red social, las redes sociales, el conjunto de, de herramientas que las redes sociales eh, plantean, pues las utilizamos. ¿Eh? Hay un planteamiento tecnológico detrás, ¿verdad? Decir cómo, cómo se puede hacer eso todo multicanal eh, requiere, requiere una tecnología subyacente que dé soporte operacional a todo esto. Eh, bueno, dentro de poquito, mmm, bueno, no tenía previsto contarlo, pero lo cuento. Nuestra empresa va a ser un proyecto piloto de Siemens en España. De hecho, eh, el departamento de marketing de Siemens va, va, va a usar nuestro caso de, de negocio en los próximos meses como, como caso, como no caso de éxito porque aún no ha habido éxito, como caso de uso que esperemos que conduzca al éxito. Un caso de uso de la integración tecnológica de lo que es un centro de contactos multicanal. Es cierto, está bien venir y contar todo esto de la multicanalidad y de que el cliente dialoga contigo pero luego todo eso tiene que haber una tecnología subyacente que le dé soporte. En nuestro caso lo hemos hecho, os repito, es un proyecto que está arrancando, es reciente, pero es uno de los primeros casos que hay en España, no digo en nuestro sector, en general, de un centro de contactos multicanal donde tú tienes un centro de relación con el cliente donde puedes recibir una llamada telefónica o un tweet y que eso se encola en un proceso de servicio que se gestiona adecuadamente. Evidentemente, esto lo puede hacer una entidad aseguradora, lo puede hacer un distribuidor. El modelo de distribución de seguros en España es multicanal. Quiere decir, hay unas entidades aseguradoras que son la industria y luego existen unos consumidores que reciben el producto de esa industria por distintos canales. La venta telefónica, la venta directa de las compañías, los bancos que venden seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de esos modelos es la distribución aseguradora a través de corredores, brokers y corredorías de seguros, que nos consideramos unos profesionales ahí, en ese punto intermedio, con un conocimiento profesional y una estructura empresarial capaces de aportar valor en el proceso. Nosotros lo que ponemos son estas ideas y esta capacidad profesional junto con esta infraestructura para que tú, mañana, si tienes un siniestro, si tienes un problema con tu contrato de seguros, tengas alguien entre tú y la aseguradora que tenga un papel distinto. Un papel que contribuya a que tu prestación de servicio esté intermediada. Positivamente, claro, no negativamente. Evidentemente, estar ahí en el medio requiere aportar. Si estás ahí en el medio sin aportar nada, el mercado te eliminará. No hace falta que te elimine tu competencia, te eliminará el mercado. Evidentemente, gestionar eso requiere una infraestructura de tecnología. Somos una startup. Realmente vamos a, ver si esto, vamos a ver si hay mucha gente dispuesta a aceptar un servicio de esta naturaleza. A lo mejor resulta que nuestra experiencia fracasa y dentro de dos años tenemos que convertirnos en una máquina que dé el precio más barato. Bueno, en fin, yo no quiero hablar de los comparadores, evidentemente estoy radicalmente en contra de esa dinámica de servicio, pero bueno, esta mañana he puesto un tuit y quiero ser coherente, ¿no? Habla mucho de las cosas, poco de ti y nada de los demás, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar hablar mucho de las cosas, de lo que queremos hacer y un poquito de nosotros como empresa, a ver si eso merece un reconocimiento, por lo menos por parte del consumidor, lo vamos a intentar, vamos a ver si obtenemos la confianza del jefe. Bueno, yo, yo quería preguntar si por aquí no me han dado paso, pero bueno, ¿cómo? ¿Eh? ¿Me ¿Aquí? Veo? Ah. <ríe> Hola. <ríe> es que tengo los focos que no me dejan ver absolutamente nada. Bueno, yo veo que ponéis mucho interés y muchísimo esfuerzo en mi más al consumidor, al cliente, hmm. eh, pero también seguro que sois conscientes de que los consumidores tenemos muchísimos prejuicios con todo el tema de, de los aseguradores sí. y demás. Entonces, mi pregunta es: ¿os ayudan las redes sociales a romper estos prejuicios? Hombre, las redes sociales nos ayudan a comunicar. Yo hago una distinción entre lo que es comercio electrónico, que es el proceso de venta automatizada a través de Internet, con su estrategia de marketing, etcétera, etcétera, etcétera, y lo que puedes encontrar en las redes sociales. Las redes sociales en un proyecto como el nuestro son un elemento que está ahí situado en paralelo que nos ayuda a comunicar. Y, evidentemente, a interaccionar, a establecer una relación, una interacción. Si en esa interacción pues, generamos empatía, generamos transferencia de conocimiento, transferencia de intenciones, y te hacemos ver que detrás de este mundo gris del seguro pues hay otras formas de gestionar el seguro. El seguro es necesario. Es una institución, ¿eh? yo lo elevo la categoría de institución, que tiene un peso muy importante en la economía de un país. De hecho, en este momento, ha sido el único, prácticamente, sector de la economía española... ¿eh? que ha sostenido todo este proceso de crisis de una manera razonable. Es un sector contracíclico, o sea, es un sector estratégico dentro de la economía de un país. Eh, hemos de partir de, de, de la realidad, de reconocer que hemos sido grises durante mucho tiempo. Pero que bueno que puede haber otras formas. Eh, a lo mejor eh, todo este nuevo escenario de relación, de comunicación, de, de posibilidad de intercambiar información, también sirve para que eh, proyectos como el nuestro pues hoy puedan estar aquí delante de un foro tan cualificado como este. Nos interesa, nos interesa mucho vuestra opinión. Todas las personas que estáis aquí tenéis un ámbito de influencia importante. Queremos convenceros de ello, no solamente con la palabra, sino también con los hechos. Pero ¿Vale? bueno, bueno, los hechos tienen que venir después de la palabra. El tema es interesante, da para reflexionar. Os invito a seguir reflexionando sobre él a través de las redes sociales, mencionando a Iginio Iglesias, a Segurauto, etc. Justo ahora vamos a ir al descanso. Por favor, un aplauso para Iginio y vamos al descanso.